Todas las personas en su vida tomarán medicación para tratar o prevenir un problema de salud. Sin embargo, a veces los medicamentos pueden causar graves daños si no se almacenan bien, si se prescriben o toman de manera incorrecta o si no se controlan de forma suficiente. Hoy en día se contabilizan a nivel mundial muertes y daños a las personas a causa de la propia atención sanitaria, ya sea debido a errores, falta de inversión o por falta de una cultura de la seguridad de los pacientes. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se recuerda cada 17 de septiembre. Esta conmemoración se basa firmemente en el principio fundamental de la medicina, sobre todo no hacer daño. Para este año el tema de la campaña es Seguridad de la Medicación y el lema Medicación sin daños. El llamamiento a la acción de la campaña mundial es Infórmate, Comprueba, Pregunta. De este modo se anima y se capacita tanto a los pacientes como a sus cuidadores y a los profesionales sanitarios para que asuman un papel activo que permita garantizar unas prácticas de medicación más seguras y unos procesos de uso de la medicación que incluyan la prescripción, preparación, dispensación, administración y seguimiento, ya que si no es así puede dar lugar a graves daños al paciente, discapacidad e incluso la muerte. Para mejorar el trabajo que realizamos tanto médicos como personal sanitario, es importante conocer los errores más comunes que se cometen a la hora de administrar ciertos medicamentos. Algunos de los más repetidos son los siguientes. Omitir una de las tomas o retrasarla por no disponer del medicamento o por el simple hecho de no prestar atención a la hora en la que se ha realizado la última administración. Administrar la medicación de un paciente a otro distinto. Otro de los errores se da al no comprobar las alergias que el paciente pueda padecer a ciertos medicamentos, ya sea por una urgencia o por no mirar la historia clínica. Así pues, no tener en cuenta el peso, la edad o la superficie corporal en los pacientes pediátricos o confundir las unidades de medida de las dosis, como por ejemplo administrar miligramos en lugar de mililitros. La similitud, ya sea entre ciertos cartonajes o envases o nombres semejantes, puede llevar a una equivocación a la hora de administrar y, por tanto, confundir varios medicamentos. El uso de bombas de infusión no inteligentes puede derivar en errores en la programación de la dosis o la velocidad de infusión. También se han detectado errores a la hora de diferenciar entre jeringas con medicación oral y medicación por vía intravenosa. No tener en cuenta la medicación que se ha administrado al ingreso con respecto a la que se administra durante el ingreso y a la hora de la baja. Por ejemplo, administrar cantidades altas cuando se tendría que haber ido reduciendo la dosis a medida que iba mejorando el paciente. La falta de comunicación entre distintos centros a la hora de realizar traslados de pacientes o entre los diferentes niveles de asistencia puede derivar en una falta de conocimiento sobre las necesidades farmacológicas de los pacientes. A continuación, vamos a proponer algunas recomendaciones a seguir para evitar los errores comentados anteriormente. Los profesionales sanitarios tienen que verificar la identidad del paciente en el momento de administrar un medicamento comprobando la documentación del paciente. Se debe establecer un procedimiento para revisar el etiquetado envasado de los nuevos medicamentos y compararlo frente a los ya disponibles en el centro. Los centros sanitarios deben establecer canales de comunicación entre profesionales de los diferentes niveles asistenciales, etiquetar las jeringas indicando claramente vía oral y la medicación y dosis que contienen. Los farmacéuticos deben almacenar los medicamentos de una manera apropiada manteniendo unas condiciones óptimas, obtener una historia completa de la medicación al ingreso hospitalario comparando esta última con los nuevos medicamentos administrados la medicina salva vidas pero también se cometen muchos errores es por eso que se debe estudiar en demasía para evitar cometerlos y si llegan a pasar tener las habilidades y destrezas necesarias para resolverlos así podemos afirmar que la concienciación sobre el uso seguro del medicamento del personal sanitario y de la población general es el comienzo para empezar a reducir los errores que aparecen al prescribir o administrar de forma incorrecta los medicamentos de este modo Siguiendo las recomendaciones que nos proponen otros profesionales y poniendo atención en todo aquello que hacemos, podremos realizar nuestro trabajo de forma precisa y así proveer a los pacientes la mejor asistencia sanitaria posible.